Pasamos a otro tema de información. Iniciaron las Olimpiadas del Saber, donde participan 40 adultos mayores quienes comparten sus conocimientos. Este lunes, 40 adultos mayores participaron en las sextas Olimpiadas del Saber, donde exponieron conocimientos y saberes en temas relacionados a salud, formas de producción, convivencia con la madre tierra, historia y costumbres y vienen a compartir sus saberes, conocimientos y experiencias que han desarrollado a lo largo de su vida. Ellos son parte de todo lo que es la Olimpiada, que ha comenzado con el nivel eh, primero a nivel municipal, luego los ganadores han pasado al nivel departamental y los que han obtenido las mejores presentaciones están acá haciendo una presentación a nivel nacional. Además, esta tarde y mañana se van a trasladar a distintas unidades educativas y van a compartir con nosotros sus saberes conocimientos. Esa es la mejor manera de sentir un al adulto mayor en su día sabiendo y reconociendo lo que ellos valen y lo que nos puede enseñar a nosotros. De cada departamento del país llegaron a La Paz cuatro representantes por departamento, incluido el representante de los pueblos indígenas, los cuales fueron explicando de sus experiencias y saberes, principalmente a los estudiantes quienes tomaron como una alternativa para la vivencia. La soya se elabora la leche y el pan y el chicharón de soya, pan y también pique, sais y esas cosas, y luego la zanga. Y muy bueno es para, para atritis, para colesterol y la soya, es vitamina 1, vitamina 2 tiene, y vitamina A, colágeno también tiene esto, para los que tienen menopausia para esas señoras, muy tiene eso. ¿Ayuda principalmente a las... Sí, sí, todo a todos, a los jóvenes a ayuda mucho en la mañana ahí los pueden tomar en un licuado con soya como así más en la casa muy bueno eso Muchas gracias doña Nicasia en el... Me enseñaron a la final de mi abuelita, porque a la final de mi abuelita mi padre digamos casi a mi edad, 20 años más que yo, 21 años ya ha muerto, ¿no? Pero lo que yo aprendí fue de una abuela porque yo andaba con mi abuelita, mi abuelita es de Santana Yacuma, era ella murió cuando tenía 120 años, ¿ya? Hace creo que unos 20 años, ¿ya? Ah, Muy interesante el conocimiento, ah, esas cosas es las que rescatamos y venimos a aprender nosotros como estudiantes, el venir y la enseñanza que nos ha dado, las, mm, las maneras de, de, de llegar a sanar o sus cosas que tienen ahí ellos para... Dejar de enfermarse, porque es lo que nos explicó, cuando una, un niño está enfermo, le hacen eso. Al conmemorar el Día del Adulto Mayor, también el Ministerio de Educación informó que el 16% de los participantes del programa POTS Alfabetización son adultos mayores de 60 años, siendo un sector de la sociedad los más sensibles.